RTV Plus y WIPR, canal oficial del deporte interuniversitario. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico. Ya llegó el viernes, hoy es 28 de abril de 2023 y arrancamos el fin de semana. Soy José Juan Tañón Díaz, agradecido que nos acompañen los sorteos. Serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro ben Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Esta noche sorteamos la cifra millonaria de 2.200.000 dólares en Loto Cash. Y si no has jugado, te invito a hacerlo, porque te lo puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha, que te espera con 125.000 dólares. Y con Powerball tienes la oportunidad de ganar mañana sábado 51 millones de dólares. Lotería electrónica tiene los millones que andas buscando.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 El bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Y damos inicio a los sorteos de esta tarde precisamente con el Wild Ball. Adelante. Y el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el 9 El 9 Nos movemos para el sorteo del Pega 2. Boleto hermano y mucha suerte, Puerto Rico.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 Es el 7, el 7. Segundo número. Por ahí viene el segundo y es el 3. El 3. Tercer número. Es el 1. El 1. Último número en Pega 4 es el 0. El 0. El número ganador en el Pega 4 es el 7, 3, 1, 0, el 73-10. Muchas felicidades a todos los que acertaron en la tarde de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos esta noche a las 9 para los sorteos nocturnos. Que tengan todos una excelente tarde.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 Llegó el viernes y hay gente bien contenta en el día de hoy, ¿por qué? Porque llegó el viernes, familia, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Estamos. Qué gusto tenerles nuevamente en nuestra casa, que es su casa. Hemos terminado otra gran semana.